Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Antes de continuar con nuestra segunda entrevista, yo quiero... Recordarles que he visto de Hadassah Elements. Miren qué vestido más hermoso con ese color que Francis dice Gigante, que le encanta porque gigantes, el de los, gigantes, de los gigantes, el rojo vino. So rojo para, sangre, eso es cerrando es la temporada. Es hermosísimo para usted ir a cualquiera de estos eventos que se están realizando. Analicé, eh, por supuesto, en esta Navidad. Nos encuentra en diferentes no estilos, texturas, formas. En Hadassah Elements estamos ubicados en la calle San Francisco, casi, eh, calle, perdón, 27 de febrero, casi esquina Salcedo. Calle 27 de febrero, casi esquina Salcedo, ahí estamos. Hadasa Elements. Todos los vestidos para cada ocasión los encuentras ahí. Ustedes tienen otra recomendación. Bueno, Supermercado Almanza, les recuerda que no debe salir de su casa porque todo lo de las guaranas, porque todo lo encuentra en un mismo lugar. Ahora Supermercado Almanza se une a una, la Asociación de Supermercados Económicos para traerle grandes premios. Y Ecobols y Ecobolsas. Sobre todo para contribuir al medio ambiente y reducir el uso de plástico. Miles de, pre, de pesos en premios, televisores, fines de semana, cruceros y dinero. Vaya, supermercado Almanzar en Las Guaranas, por cada 500 pesos que de compra, recibes un boleto y estás participando. Aceptamos tarjeta Solidaridad. Estamos en la calle principal, 34 a Las Guaranas. Aceptamos tarjeta Solidaridad. Ya saben tan nuestro como las Guaranas, Supermercado Almanzar. Si quieres verte bien y, sen y sentirte bien, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio, los mejores lentes, las mejores marcas más reconocidas del mundo, profesionales, nacionales e internacionales, los cristales de primerísima calidad, monturas de diferentes colores, muchas que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien y también cuidar tu vista. Ahí tú tienes todas las atenciones para solucionar tus problemas y también verte bien. Óptica máxima visión en la calle Castillo, Esquina de la Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Bueno, ya en el segundo término, en el segundo espacio de este café caliente que se extiende, tenemos al ingeniero Canela, como lo conocemos. Eh, Daniel Canela es el director municipal de tránsito en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y con él vamos a hablar de tránsito y de acciones en esta Navidad. Buenos días, ingeniero. Bienvenida de mañana. Gracias y buenos días a todo ese público que sigue este maravilloso espacio cada día. El número uno. Un toque de queda. Ajá, muchas gracias. Hay personas que llegan tarde a su trabajo. Así podemos, es. Ingeniero, lo hemos visto muy activos en las calles, señalizando muchas calles en esta temporada navideña. ¿Quieren prever accidentes de tránsito? ¿Esa es la meta? Sí, mira, eh, principalmente, yo siempre he manifestado que las vías públicas tienen un carácter o una... Eh, actuación psicológica sobre el ser humano cuando usted va por una calle, no importa lo ancha que sea y no tiene señalización usted transita, usted hace así coge como si tuviera una cinta métrica y se despega la mitad de este container y la mitad de este y va por el centro sí. Sí. y eso ocasiona que el tránsito no fluya, porque una calle con dimensión para que puedan ir dos o tres vehículos al mismo tiempo nada más se utiliza uno estamos señalizando dividiendo carriles, eh, orientando al ciudadano cuáles son las calles de un solo sentido y de dos sentidos, con la intención de que el tránsito fluya. Inmediatamente se hace una señalización, el tránsito comienza a fluir y los conductores se encarrilan en los eh, tramos que le vamos señalizando. Hemos adoptado esa medida y hemos recibido ampliamente el apoyo de nuestro alcalde para poder ver si tenemos, antes de que termine la gestión, señalizar gran parte de la ciudad hemos comenzado a veces las personas preguntan por qué señalizan un tramo y lo dejan y seguimos en otro eh, dependiendo del tipo de vía se hacen proyectos, luego se conectan, hay vías que tú no lo puedes señalizar desde uh -huh. el principio hasta el final sin tener el diseño de lo que va en la segunda etapa entonces se van conectando, por ejemplo hicimos una señalización en todo el entorno del parque los mártires uh -huh. hace un año ya esa señalización culminó en la Salcedo y en la Avenida Los Mártires. Ya en una segunda etapa señalizamos la calle Castillo, desde el parque hasta la Gaspar Hernández, eh, no la Padre Brea. No, a La Duvergé, hasta la Duvergé, y concluimos ahí porque había un tramo que necesitaba reparación ya estructural, es decir, de obra, un asfalto que había que cortar y reponer. Hicimos la solicitud correspondiente internamente en el ayuntamiento, ya se hizo la reparación y continuamos con esa señalización y ya conectamos desde el Parque Duarte hasta el Parque Fue de los la eso. Se hizo esa señalización completa. Ya los conductores que salen desde el Parque Duarte van por carriles bien definidos, bien señalizados, con tachas reflectivas que de noche le indican cuál es el límite del contén, cuál es la vía que tienen que circular y cuál es el área que legalmente queda destinada para estacionamiento. Hemos hecho un trabajo consciente, apegado a lo que es el manual de señalización, la ley 63-17 y todos los parámetros de calidad que se deben de tener. Entendemos que San Francisco merece que sus calles, sus vías, estén señalizadas, iluminadas y transitable en materia de, de obra civil. Ingeniero, ¿hay, hay, alguna, gracias Francis, ¿hay alguna relación entre el Departamento de Tránsito y Obra Pública para su, eh, solucionar algunos problemas que hay en la vía de hoyos, en lugares específicos, que causan accidentes, claro. que se pueden arreglar con poca cosa? ¿Para estos momentos se eh, tiene previsto eso? Mira, eh, nosotros como ayuntamiento, aunque no es específicamente del Departamento de Tránsito, pero siempre vivimos en conversación con el alcalde y la ingeniera Stephanie Negrin, que es la encargada de obras municipales. Se hizo un proceso de, para bacheo. Una empresa ganó ese proceso por, a través de compras y contrataciones, pero luego se produjo una reunión acá. Esto es algo que no es público todavía, pero se produjo una reunión donde vino un representante del Ministerio de Obras Públicas, estaban en la gobernación con el alcalde y ahí entonces eh, prometieron que iban a suministrar en dos modalidades un asfalto. A través de la gobernación, la Obras Públicas Nacional iba a colocar 12.000 metros de asfalto, es decir, iba a reasfaltar calles, iba a hacer calles nuevas. ¿12.000 metros lineales? No, cúbicos. Ah, cúbicos. Cool. No, lineales no darían para nada cúbicos. ¿Y Una ya comenzaron? Una inversión. Ahora te explico y que al ayuntamiento le prometieron que le iban a donar, le iban a regalar 8 mil metros de asfalto cúbico para que el ayuntamiento lo colocara. El proyecto que estaba de, de, de bacheo se suspendió, vista de que esto venía, uh -huh. para que entonces el contratista modificara el proyecto y que se pudiera utilizar para colocar el asfalto que supuestamente venía. Eso hace más de dos meses, todavía lo estamos esperando. Pero, no ha habido un solo un camión de asfalto que haya El llevado. bacheo que hicieron frente al patio, valga la publicidad. ¿Ese fue el ayuntamiento o no? No, el obra ayuntamiento. Del ¿Dentro proyecto, de ese proyecto? Dentro del proyecto que estábamos tuvimos que utilizar parte del capítulo para, para hacer ese bacheo. Mira qué pasa con el asfalto. El asfalto es sumamente costoso. Sí. El asfalto para bacheo anda entre siete mil pesos el metro cúbico. Un, por ejemplo, ese bacheíto que se hizo frente al, a, al Parque coiri ahí se utilizaron. Ah, Juan de Dios Ventura Simón. Juan de Dios <ríe> Ventura Simón le dicen el Parque Alcohiri. Ah, ahí se, se, utilizaron, se utilizaron alrededor de 40 metros de asfalto. Entonces, ya los que saben un poco de matemática y los que no pueden entender lo costoso que sale sí, a un sí, ayuntamiento. Sí hacer obras de afán. Antes de que se nos vaya la imagen, estamos viendo ahí la zona parte frente a la universidad. Ustedes hicieron un trabajo de señalización. Ahí está todavía sin señalización. Hay una parte que hace falta, sí. No, no, no. no. Ahí está es? ah, okay. sin señalización. Ya la parte señalizada, esa vía se dividió en cuatro carriles. Uh -huh. Dos para ir y dos para venir. En ese video no está okay, la señalización. Es Eso viven, fue de entonces. antes. Sí, es sí, un sí. video de archivo. Una me imagen me de apoyo. Entonces, Ahí hoy se está hicieron, señalizado. Sí, sí está sí, señalizado sí. y hoy mismo nuestras brigadas están trabajando porque cuando estábamos colocando las tachas reflectivas, se colocaron la de la parte blanca, quedó pendiente la, las tachas amarillas que son las que le van a indicar al, al conductor que el muro está ahí, pero también hay una compañía contratista que ganó un proceso y está embelleciendo la isleta. Esa isleta se está pintando, reparando los ladrillos, las partes de hormigón que habían impactado Y no se vehículos. le va a poner la famosa verja que se había hablado, <risa> Ahí para se que van. no se huelen los estudiantes. Pero antes que la verja, le vamos a colocar ahora, en estos próximos días, y esperemos que el contratista pueda eh, tener los materiales a tiempo, porque son materiales de importación, se le van a colocar unas tachas reflectivas pegadas al muro cuando usted va conduciendo, aparte de ver las tachas que estamos colocando hoy en el pavimento, el pavimento. también va a tener uh -huh. una tacha en el muro, pero también va a tener unos delineadores viales en las dos puntas, en los dos extremos. Pero la idea de la tacha... La tacha es para que los conductores de noche no impacten ah, okay, con el muro, okay, son reflectivas. Okay, reflectivas. Cuando se iluminan, se ven. Eh, la idea es cuidar al conductor de que ese muro ha sido impactado muchísimo por varios conductores en diferentes tiempos. Ingeniero, hay Entonces, lugares... Ahí, ahí Francis... Uh -huh. eh, Hoy vamos a culminar, pero ahí quiero resaltar las tachas que colocamos en la línea central, tanto de los dos carriles, los conductores de vehículos pesados nos hicieron una, nos dañaron el trabajo. Las tachas se. Eh, cuando la van colocando, se colocan con un adhesivo bitumen, que es un adhesivo que se calienta a temperatura de 150 grados, y se va poniendo el adhesivo, se pone las tachas y luego se clavan. Cuando se hizo ese trabajo en lo que se clavaban muchos conductores desesperados pasaban por encima de los cornos y topaban las tachas y la movieron. Por eso ay, se ven ay, ay. unas cuantas tachas que están, no están alineadas, pero ya hoy el departamento, los técnicos van a estar removiendo esas tachas para colocarlas de nuevo. Bueno, no, nos ya. ocupa es saber qué, qué hace el ayuntamiento y con quién trabaja para poder afrontar el flujo vehicular interno de la ciudad tanto hacia afuera como lo que entra, porque, óyeme, ya he visto tapones mm. de largas filas. 30 Mira, eso suena feo lo que voy a decir, pero es la realidad. Eh, todo, toda ciudad en crecimiento, toda ciudad progresista, va incrementándose su parque vehicular. En los últimos tres años... San Francisco ha tenido un incremento alrededor de un 35% de su parque vehicular local, no de quien uh -huh. nos visita. Eso denota que la ciudad ha ido evolucionando y ha ido incrementando su flujo de comercio. Nosotros por eh, historia o por malo, mala práctica a nivel de las oficinas de planeamiento urbano que pasaron por el ayuntamiento, no. No está, no está. Bueno, esta no ha tenido tiempo de planificar ah, la bueno. ciudad, porque la ciudad ya prácticamente están, no se han hecho calles nuevas, ya. a excepción de la circunvalación. Pero nos dicen que, que están reparando unas calles por allá, no sé. No, por ejemplo, se pueden reparar calles, pero calles nuevas no. no por ejemplo, cuando se hizo la presidenta Antonio Gómez Fernández, faltó visión, una importante avenida que tiene aceras suficientemente anchas, pero entonces se le permitió que las compañías distribuidoras de, de energía colocaran los postes a la orilla del contenido. Debieron tener esa visión y no permitirlo por una futura ampliación. Uh -huh. Entonces, las calles son sumamente estrechas. Entonces, hay momentos de que quisiéramos ampliar, pero la capacidad de recursos del ayuntamiento no es suficiente para eh, involucrarse en un proyecto de esa magnitud. Quedarían todos los sectores que le hemos hecho canchas, centros comunales, eh, parques, quedarían entonces sin participar de lo que es el presupuesto de obra. Estamos a la espera de que la susodicha circunvalación, que le han dado no sé cuánto Picasso y no han pasado de 800 metros, 400 para cada lado, eh, inicie, porque eso no nos va a mejorar lo que es el tránsito local. óigase bien, el tránsito local va a seguir funcionando en las mismas condiciones. Lo que nos va a quitar nos va a eliminar. Es el tránsito de vehículos pesados, que es una gran ventaja, que no vienen a San Francisco de Macorís, sino que se trasladan a los pueblos de las provincias, tanto de la Duarte y de las provincias, hermanas Mirabal y todo eso, y que cruzan por aquí. Ingeniero Canela, nos molesta mucho como transeúnte en las vías públicas que en horas picos estén abrigadas tapando las vías y también no ver mm. anuncios que se nos diga el jueves se va a pintar tal vía para que los transeúntes no puedan, hay utilicen, otro utilicen <risa> otra vía otra Mira, alternativa. lo que pasa es que aquí no tenemos vía alternativa lamentablemente <coughs> si estamos señalizando la avenida Los Mártires no hay otra vía para salir de San Francisco pero de por Marcos? qué usar horas pico? lo que pasa es que nosotros estamos trabajando conforme la capacidad que tenemos para señalizar de noche se necesita una Super mega ultra infraestructura para sacar la pintura no, no, no para no. señalización Señal. se necesitan Luz. luces torre de iluminación eh, mampara de señalización pagar publica, hora extra pagar no tanto <risa> pagar hora extra sino no. eh, un sinnúmero de entonces nosotros esa máquina de señalización para que usada nos costó un pesos si a eso tú le sumas que hay que comprar una torre de iluminación que te vale un millón de pesos, una serie de luces, indicadoras nocturnas, conos eh, reflectivos que en enciende de noche, un personal de seguridad, no vamos a poder trabajar. Eso es, por eso señalizamos de día. ¿Por qué no señalizamos los fines de semana? Señalizar una vía pequeña nos toma alrededor de ocho y nueve días señalizarla con las capacidades que tenemos. Imagínate que nada más señalicemos los domingos que nada más señalicemos los sábados en la tarde vamos a durar una eternidad y no vamos a poder cumplir con el programa pero si tú te fijas la autopista Duarte que es una vía rápida la trabajan de día ahora mismo usted va y sale por control y dobla a la derecha se va a encontrar que el Ministerio de Obras Públicas está demoliendo la autopista Duarte colocando capas asfálticas o carpeta de asfalto y se hacen tapones que tú no te imaginas es que la mejoría, las remodelaciones, la, la, los proyectos que van en beneficio de todos, que usted tenga que detenerse por 20 minutos, Pero no se no, no Pero no hay solución entonces producto de la no planificación, porque alternativa tenemos que tener. Pero es que vías de alternativas, eh, como dijo ahorita, no tenemos. Por ejemplo, entrada a la ciudad, solo tenemos la calle Salcedo. Yo tengo, tenemos el proyecto señalizar la calle Salcedo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Cuando son las calles amplias, se señaliza un carril y se pone el otro, se mantiene uno funcionando. Entonces, el proceso no de señalización termoplástica. Sí, sí. sí, la Salcedo sí. Es que no está marcada. La Salcedo, y ustedes se van a dar cuenta, la, la Avenida Los Martes no la veían no veía ancha y tiene tres carriles. Sí. La Salcedo va a tener tres carriles. Es una calle sumamente ancha, lo que pasa es Ay, estaba lo, como lo la mal que se parquea la gente. Estaba como la Bienvenido, mal, <ríe> mal utilizada. La Bienvenido tiene cuatro carriles. Destinamos un carril de cada extremo para estacionamiento y los dos carriles centrales bastante amplios para circulación. Y me dicen los propietarios de negocios, que el otro día tuve la oportunidad de compartir con unos cuantos de ellos, sí. me dicen que se ha bajado en un número considerable la contaminación ambiental, de, es decir, el humo porque los camiones se paraban mucho tiempo mm. pero también la contaminación sónica se ha eliminado eh. de manera considerable, ¿por qué? porque como el tapón ya no existe tan fuerte en la bienvenida, esos camiones no te tocan esa bocina que te ponen loco Bueno. Muchas gracias, ingeniero Daniel Canela por haber estado con nosotros, director de tránsito del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, nos vamos a una breve pausa retornamos con más aquí en De Mañana quédese con nosotros